Ella se para a decirle de todo al hijo mío y le está le, le señala la cara así. Entonces la niña mía de 14 años va y le pregunta a ella qué era lo que estaba pasando. Entonces ellas se dijeron de todo, de boca. Ella prende su motor y se va. Cuando ella vuelve, viene con su hija y viene con su marido. Ella se le van encima a la niña mía cuando la ven. Cuando ella se, va, se, se le van arriba, la niña mía, yo me la meto en el medio y ella va y le tira y yo me metí en el medio y ella me cortó. Pero no tanto eso, el marido de ella saca un arma y me le apunta la pistola a la niña mía. No me la mató porque la pistola se encaquilló. En Pueblo Nuevo. ¿Cuándo fue? Nuevo? El domingo. Como eso de las ocho. Que se haga justicia. Odimari Ramos. Y el hombre vitico? no le vi nada, porque yo nomás más vi cuando la niña de ella le pasó lo, lo que le pasó, pero no, no vi qué fue. y Núñez.